El que más sabe ¿eh? de las santillas menores para acá de cine. ¿Eh? Ahí está en Puerto Rico, lo conocen después que vino aquí a este programa. <risa> Ahí está wow. nuestro hermano Darwin en cine. Un aplauso al público. <risa> wow. wow. Más de este programa. Este programa es Sazón, este programa es Flow. Sí. Invitados claro. con categoría, señores, con claro. nivel. Este programa lo tiene todo. Iniciando rápidamente, señores, con una información que me envió me envió un, un seguidor. Y fue que a Nicolas que lo sacaron de un eh, restaurante, estaba medio borracho, estaba medio prendido. No, no, estaba completo, borracho. Estaba completo. Él <risa> dice que ni se podía poner las sandalias, señores, en un restaurante. Eso fue eh, en Las Vegas de un restaurante. Eh, resulta de que Nicolas K. Eh, está pasando por un mal momento, señores. Recuerden que su carrera ya no es lo mismo hace 20 años atrás entonces también tiene problemas que su madre falleció y eso lo ha llevado aún más a los caminos del alcohol entonces eh, yo creo que bajo esas circunstancias hollywood debería tener un departamento para que le dé asistencia señores a estos actores que se salen muchas veces del camino y que tienen problemas con sustancias prohibidas eh, o sustancias que, que, ¿verdad?, que llevan al ser humano a perder los estribos, y yo creo que sí, porque ya no es la primera vez que Nicolás Cage hace un show de estos. En el 2019 se casó con, con una ex, eh, fue a una fiscalía y se casó, y después el otro día tuvo que dar eh, réplica, que no, que, que eso no es así, y ya ustedes saben. Entonces, eh, ya ustedes saben, Nicolás Cage, que si no es así, no suena últimamente, ya que no ha tenido... O sea, Nicolas Cage nunca ha sido vamos no, a decir... No, tú lo estás matando, Nicolás Cage. No, es que <risa> no, no, no se sí. mató. No, fue. no, déjame hablar, escúchame que te interrumpa. Es que se mata N es no, no, él. No, no, no, Nicolas que Cage mata. es una leyenda del cine. Aunque tú lo estés matando. Te estoy matando eh, adiós. Que ha te caído. Te no, no, porque tú no, me No, no, no, yo quiero que tú, tú me digas. Yo creo yo que. Creo que, que a ti no te gusta, tú lo quieres de Yo quiero que tú me digas a mí. Yo quiero que tú me digas a mí un premio que haya ganado Nicolas Cage como actor. Uno. No, no, hay que saber si no es usted. Entonces, <risa> Entonces, significa que su Por verdad... Señor, usted, ¿Eh? Vamos ahora a una televisión y, y ponemos los canales de película y sale, ¿eh? Entonces, ¿Dónde? ¿no tuvo éxito? ¿eh? ¿A dónde? No, en todas las películas. No, eso era antes, mijo. Ah, ya Deja de ver Netflix, dale no, no, para que Ya, lo borate, vea, que ya, ya, ya, ya eso lo, cambió. No, porque cada quien ¿Eh? tiene, tiene su... Y el Zafiro sube, no, El Zafiro sí. antes era duro. Señores, sí. ya Allá, avanzando ¿no? y soltando a Nicolas Cage, señores... Sí. Eh. Esperamos de que todo mejore. Hay una película en estreno. Ya entramos con los estrenos. Hay una película que se llama Guayabo, que se estrenó hoy, o se estrena hoy, en todos los sitios del país. Esta película... Hablé en el cine aquí, discúseme. Hablé el Bueno. Para Caribbean Eh. cinema. me la manda a piratear? No, yo lo mando a Jim dónde yo No, no, no. Eso no es a piratear. ¿Y quién va a piratear eso? Eh, Guayabo, señores, es una película que se estrena hoy. Esta película es dominico-colombiana. Eh, yo no sé qué es lo que tiene dominicana, pero ellos dicen que sí, que es dominico-colombiana. Esta película trata de unos jóvenes que se vuelven locos una noche en una fiesta y hay una chica misteriosa, así como ella, parecida así, que conquista a uno de ellos, de los protagonistas, y. Resulta que al otro día amanece muerta. Entonces, vamos a decir: estaban Néstor y yo en, en la fiesta. O fue Néstor o fui yo. Y por ahí va el dilema. Esta es una de las películas, señores, que, que tenemos que apoyar, lamentablemente. Pero sí, yo invito a la gente a que vaya al cine para que vea el crecimiento de nuestras películas, que muchas veces hacemos unión con otros países. Eh, pasando a otro tema, y este sí es importante. Todos los temas son importantes. Pero no, no, no, no, sí. no, puede ser importante. <risa> yo que no. eh, sin tiempo para morir. ¿Qué te suena, Néstor? A ver, ¿qué te suena? Sin, sin tiempo. tiempo para morir. James Ay, Bond, ya. señor, agente 007. La película número 25. No -today. De esta serie de James Bond. La serie más larga que existe a nivel de película. Ay. No hay una más larga que esta. Y Daniel Craig. Ha interpretado cinco películas de esta, protagonizándolas como James Bond, Agente 007. Resulta de que así no se trata, de que este Agente 007 ya está retirado, se tomó, se tomó una vacación, y así como se la toma Santiago de vez en cuando, eh, media larga, y no, el trabajo, el deber siempre llama, siempre hay personas malas, como Néstor, que tratan de quitarle la paz al mundo, entonces ahí donde... <risa> El agente 007 entra. Señores, creo que esta será la despedida de James Bond, recuerden, de Daniel Crane. Recuerden que en el 2005, no 5, no, 2015, para ser específico, Daniel Crane dijo que prefería cortarse las venas antes de volver a interpretar el papel de James Bond. Adivinen qué lo cambió a él de opinión. El dinero, el, dinero, rico, rico. el dinero señores. ese hombre dijo yo prefiero cortarme las venas hizo un show que no que sí que esto que lo otro le pasaron una manilla y dijo no hay problema yo yo nací para ser james bond y ahí lo tenemos interpretando nuevamente esta película 53 años señores. en esto tú crees a los 53 años tú te ves así no yo me voy a ver mejor <ríe> claro porque el dinero cambia la persona Eso es sí. así es? que señores ¿Para mí es que hay? quién Sí, sí, para mí también, para mí también, eh, muy duro, pero vamos a ver, yo espero que, que ya en su despedida, como James Bond, vengan eh, nuevos actores, que le den calidad como siempre se le ha dado Daniel Craig. No puedo irme, señores, sin hablar de los Juegos del Calamar. Wow. Uh -huh. pues, usted terminé de ver esa vaina, yeah. ¿no? Yes. Me gustó el final. ¿Eh? ¿No te gusta el final? No, porque no el es problema un final. No es un final. ¿Eh? Que ustedes quieren escribir la la serie, claro, claro, y la vaina. Un final. tiene una continuación. Okay. Okay. Sí, la serie, ¿Tiene? Mira, si, si si si todo pasa ahí, fua. no hay una segunda parte. No, no. no voy a estar ah, okay. toda la vida. Tan cansado. Tan ¿Okay? Ahora tan cansado. Ah, pero esto es fuerte, aquí, ¿eh? Esto es candela. Ah, que está arriba, esto. No, no, no, no, así no. Señores, los juegos del calamar para mí. Es una serie que de popularidad tiene, ya es viral, creo que pocas personas saben eh, que no está en Netflix una serie como Los Juegos del Calamar. Para mí es la serie más popular eh, de la pandemia, no, que se estrenó La Casa de Papel recientemente. ¿Qué? ¿La Casa de Papel? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, pero cualquiera... Tú eres loco. ¿Cuánto cuesta este micrófono? No. Pinto, ¿Eh? no, así no. Pinto, así no lo va apagar, No, así No, así, no así. apagado. Por eso fue que yo traje este tema para ver los entusiastas. Esas son la gente que le tienen odio a la casa de papel. Claro. ¿Tú sabes por qué hay gente que le tiene odio a la casa de papel? ¿Por qué? Porque fue una serie exitosa y que todo el mundo la vio, todo el mundo la estaba comentando. Y gente como ese le molesta eso. Que estén hablando. Sí, yo conozco, yo soy psicólogo también. <risa> ¿Eh? <risa> esta, esta serie. Esta, esta. esta serie. ¿Cómo así la, esta serie? ¿La serie? La serie. la, la, la cuatro. Es, es una llamada? ¿Es una llamada? Esa memo. Acá misma. para que hay una serie que está? ¿Cuatro, tres, tres? Sí. La, ¿La cinco? ¿Entonces tú dices que las cinco es mejor? No, las cinco. tú hablando de la serie de principio no, a fin? No, yo, yo digo eso. Yo digo eso. No, no, porque a ustedes cinco. les gusta siempre buscar los recorticos del periódico y, y, y, no, y ahí. No, estoy hablando de la serie. No, no, no. No, pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué él dice que la casa de papel no sirve. No esta de ahora. Puede así. Esta no sirve. Una realidad. Esta no sirve. Los juegos de calamar ah, dice. Que esta más Dice un joven aquí que que los juegos de calamar es mejor que la casa de papel. Yo estoy totalmente en contra de ese pensamiento. No, no, no, no. que toda la serie no, que esta que tiran de esta último. Que tiran ahora. Pero que tú no puedes comparar un fragmento de la serie. No, no, y tú con lo él. pones porque tú no quieres perder. ¿Cómo así? <risa> la no cosa señor, muy... yo, yo tengo argumentos, ese es el problema. Yo le puedo decir argu con argumentos. No, di que a mí no me gustó. Comparando esta parte. Eso es muy vacío, a mí no me gustó. Comparando esta parte de la casa de papel con la parte de, de, del juego de calamar, no se puede comparar. ¿Tú sabes qué es lo que, está, lo que hay en su mente? Hay, para compararla no, hay no. que llegar a, a, a, a, a las 5 de temporada. Dame lo siguiente. Oye, oye ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Él en su cabeza tiene lo siguiente. La paciencia tuya no me gusta. Ustedes, Él está comparando la primera de la Casa de Papel con la quinta, porque así es que hacen los lo fanáticos. Por ejemplo, no, la primera de Rápido y Furioso no me gustó, es la segunda donde, qué sé yo qué, donde se están corriendo muchos carros. No, no, no. La ¿Cómo la así? Madre. Es un ejemplo, mi hermano. Ah. Es, es difícil aquí. Uh -huh. Pero a mí me gusta decir que hay en porque así yo tengo más contenido. Entonces, <risa> señores, la Casa de Papel es una joya. Es un, es un guión más complejo. la El, el, el guión de, de los Juegos del, del Calamar es un guión más simple. No lleva tanto pensar. Es un juego simple. Es una película simple. La, la serie de, no, de, no, de, de, de no, La Casa no, de no, Papel, sí. señor, es una obra maestra. Es una obra maestra. Eso no cualquiera lo escribe. Hay más investigación, un tema más profundo, un tema más delicado. Es un, es un tema más complejo. ¿Verdad? Es un tema más complejo. Entonces, esta eh, serie, que es muy popular, ¿verdad? Yo se la doy. una serie buena, tiene momentos, empieza lento, pero tiene escenas donde yo entiendo que, que le llega a la gente al corazón. ¿Verdad? O sea, llega un momento donde tú podrías hasta, hasta llorar. La Casa de Papel no, no tocas esa, esas, esas teclas del ser humano, ¿verdad? Donde tú... Eh, sientes un afecto tan grande por un, por un actor, ¿verdad? Por un personaje y, y eso te produce las lágrimas, porque esto es acción, esto es otra cosa. Entonces hablan del mensaje: que, que la, eso de, del entretenimiento, eso no es para dejar mensaje, que quiera un mensaje, vaya a la iglesia, siga al pastor Enrique Blanco. Esto es entretenimiento, señores. Esto no es para que tú te lleves un mensaje, esto es para que tú votes el estrés, señores. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cuántos minutos que yo llevo? ¿Cómo que media hora? Ay, ay, eh. Yo invito señores a, a que el que no haya visto la, Los Juegos del Caramar lo vea Para mí es una gran serie eh, Pero no a niveles De La Casa de Papel Eso me retiro. <risa> Muchas gracias A que vino A dar su punto de vista A, a los halagar los gustos de él sí, <risa> En el cine Pero no si sí. Yo Hablo aquí de Guayabo que vayan al cine a verla. ¿Hable? Porque el cine está cerrado. Vayan a Santiago, a Santiago. Los juegos de calamar lo di también ahora. Muchísima gente para ver y que la vaina a 3D y la sillita meneando. No importa, hay que lo cuadrar? Cuadrar? Ahí, ahí, es Señores, un aplauso a Alvin. Que más sabe de cine, donde no hay más. Eh, <risa> saludo a dos invitados que están con nosotros aquí. Mándame bombe. ¿Eso está pago hace tiempo? Pero verdad eso está Adiós. Lo he invitado. El fue estrella más completo que tiene esta empresa. Ahí está Willy, el mejor. es eh, Un tipo que uno, que uno sale con él a trabajar y abastece nuestro estómago. Eh, no se pasa ningún tipo de, de, de tragedia.